cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar es pedagogía y educación dentro de este tema el concepto de pedagogía clases de pedagogía relación de la pedagogía con otras ciencias concepto de educación relación entre pedagogía y educación sabe usted de qué se ocupa la pedagogía y a quienes llamamos pedagogos iniciemos el estudio despejando estas incógnitas ¿Qué es la pedagogía? Pedagogía es una palabra griega que significa paldos, niño, y agogía, llevar, conducir. Entonces esta palabra significa conducción del niño. Este término con este significado se lo utilizó durante varios siglos. En los siglos XVII y XVIII aún se lo empleaba para los preceptores de las familias pudientes, más tarde, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la Ilustración Europea otorga un nuevo significado al término pedagogía. Paidós, niño, adquiere el significado de humano e involucra todas las etapas de la vida humana y no solo a la niñez. Y hago deja de ser la conducción meramente física del niño para significar conducción, apoyo personal, vivencia espiritual, etcétera. Muchos conceptos se han vertido sobre pedagogía por varios autores modificando en parte su definición primitiva y excluyendo el planteo de los problemas educativos, el aspecto tecnológico o reafirmando el teórico-científico. Según Lemus, la pedagogía puede ser definida como el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo, como el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación y como la disciplina que tiene por objeto el planteo estudio y solución del problema educativo para Rafael Flores la pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño del estado natural al estado humano hasta su mayoría de edad como ser racional autoconsciente y libre actualmente el concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia y arte de educar su objeto de estudio es la educación por ende la formación del ser humano en todos sus ámbitos la pedagogía tomando en cuenta el enfoque teórico y tecnológico se divide en descriptiva y formativa y normativa la pedagogía se divide en descriptiva y normativa tomando como fundamentos basamientos teóricos y prácticos, es decir, teoría y tecnología. Según NACIP, más que hacer propiamente una división de la pedagogía, se busca combinar la técnica con la teoría pedagógica. No se trata de dos pedagogías totalmente distintas. La diferencia radica en el objetivo y en el enfoque que cada una de ellas proyecta las dos se complementan mutuamente la pedagogía descriptiva según Lemus estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad es anterior a la normativa y hace relación a los elementos y factores tales como biológicos, psicológicos y sociológicos que intervienen en la realización de la práctica educativa la pedagogía normativa, en cambio, es posterior a la descriptiva y tiene que ver con las normas, leyes, etcétera, que regulan la actividad educativa, con, las, con los ideales, fines, estructura de la educación y con la parte tecnológica de la misma. Los fines educativos son considerados también normas que regulan el proceso educativo, por ende están dentro de la pedagogía normativa. Relación de la pedagogía con otras ciencias. Al ser la pedagogía una disciplina cuyo objeto de estudio es la educación del hombre, la enseñanza y el aprendizaje humanos guarda estrecha relación con otras ciencias que también se ocupan de alguna forma de la educación. La conexión con las ciencias auxiliares es para aprovechar el material que éstas le ofrecen para una mejor comprensión y conducción del proceso educativo. Sobre las ciencias conectadas con la pedagogía algunos pedagogos las han clasificado en básicas especiales y auxiliares pero como disciplina autónoma solo se debe hablar de ciencias auxiliares de la pedagogía a decir de Nassib y según el tipo de relación con las ciencias que la auxilian puede hablarse de dos tipos ciencias auxiliares fundamentales y ciencias auxiliares secundarias las ciencias auxiliares fundamentales de la pedagogía son la biología la psicología la sociología la filosofía y las ciencias auxiliares secundarias son todas las ciencias que pueden colaborar en la interpretación y conducción del objeto pedagógico y de la actividad educativa la biología proporciona la pedagogía conocimientos sobre la organización biológica del sujeto de la educación el conocimiento de las leyes generales de la vida biología general de las leyes particulares de la morfología la anatomía y la fisiología humanas biología humana etcétera el conocimiento de las condiciones específicas del desarrollo humano la psicología proporciona a la pedagogía conocimientos de psicología general psicología evolutiva psicología diferencial psicología del aprendizaje interpsicología y psicología social para NACIP la pedagogía guarda estrecha relación con la psicología porque no se puede educar sin el conocimiento de la parte psíquica de la estructura anímica y espiritual del educando la sociología proporciona la pedagogía fundamentos teóricos y prácticos sobre el papel socializador de la educación sobre los valores sociales tales como cohesión social conciencia social interacción para lograr una convivencia pacífica y armoniosa entre los seres humanos y solucionar de la mejor manera los problemas sociales a decir en así si consideramos que el hombre es un ser por naturaleza social que pertenece a una familia y a una comunidad amplia que es la sociedad la pedagogía no puede prescindir de la sociología se interrelaciona estrechamente con ella para poder educarlo la filosofía proporciona a la pedagogía según Nassib una concepción del mundo y de la vida que repercute sobre la conducta si la educación pretende formar integralmente al hombre no lo puede hacer sin el aporte de la filosofía, pues esta le proporciona una idea de esta integridad. La filosofía intenta explicar unitariamente la realidad, tanto natural como humana. Ahora vamos a ver lo que es la educación. Decíamos que la educación es el objeto de la pedagogía. La educación procede del latín, educare y exducere. Educare, que significa criar, nutrir, alimentar, acrecentamiento. Y exducere, que significa sacar, llevar o conducir desde dentro hacia afuera, crecimiento. Según así, esta doble etimología ha dado origen a dos acepciones a primera vista opuestas, pero en la realidad más bien se complementan porque la educación es un proceso tanto interno como externo es decir el sujeto se educa mediante influencia externa proceso de alimentación o de acrecentamiento y actividad interna del propio, educado, del propio educando conducción encauzamiento de potencialidades disposiciones existentes en el sujeto que se educa estas dos concepciones procedentes de las raíces etimológicas de educación educare acrecentamiento y exducere crecimiento han luchado por imponerse a través del tiempo esta oposición ha servido de base a los pedagogos para diferenciar la educación tradicional caracterizada por el dominio de la de la influencia externa con supremacía del educador sobre el educando de corte intelectualista pasiva memorista etcétera y la educación nueva o progresista concentrada o centrada en el educando e identificada por la disposición interior la participación activa del sujeto que se educa en el desarrollo interno de sus potencialidades qué relación hay entre pedagogía y educación la pedagogía trabaja siempre con la educación ese es su objeto de estudio pero cada una cumple una actividad diferente no es lo mismo pedagogía que educación la pedagogía es un conjunto de saberes, una ciencia aplicada de carácter psicosocial, constituye la parte teórica y la educación constituye la parte práctica. La pedagogía ha sido conceptualizada como la ciencia de la educación, como la disciplina, el estudio o el, o el conjunto de normas que se refieren a un hecho o a un proceso o actividad concreta, que es la educación. Por eso, para poder comprender su estructura, es necesario analizar lo que es la educación. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de educar. La educación es una actividad práctica, mientras que la pedagogía es una actividad teórica. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significación científica la educación es un proceso de perfección que no puede alcanzarse plenamente en la vida pero que puede lograrse por grados cada vez en mayor medida es ayudar al educando a pasar de una situación heterónoma a una autónoma a fin de que pueda realizarse como hombre libre consciente y responsable de sus actos y de su propia determinación esto ha sido todo por hoy gracias por su atención nos vemos en una próxima oportunidad